Medinta es una variedad que eh, florece hacia finales de agosto y se cosecha hacia fines de noviembre principios de diciembre. Tiene un requerimiento en horas de frío estimado en 500 horas. Es producto de un cruzamiento dirigido entre una variedad que se llama Ginnard y otra variedad que se llama sb 43. Es un durazno de pulpa amarilla de sabor subácido no existen en el mercado argentino actualmente muchas variedades de durazno de pulpa amarilla que sean su base. Tiene un ápice este, relativamente prominente. Es de este color rojo vivo sobre eh, un amarillo no demasiado este, estridente. ¿no? Un peso promedio del fruto de.. Eh, más de 150 gramos. llámame Inta eh, produce frutas de eh, carozo semilibre en principio pero a medida que la fruta va, se va acercando a su madurez de consumo y sobre todo cuando este, se deja madurar bien en la planta la adherencia entre el carozo y la pulpa es cada vez más chica. Es bajo un esquema de tratamiento sanitario estándar para la zona eh, produce fruta con adecuadamente...